Desde que pasen los soberanos ahora, el Milagro va a dormir, va a descansar dos o tres días y después arrancamos de una vez. No sé van? si ya va a estar descansar para pa este domingo, sino el otro. ¿Cuál va a ser Todito. ¿Todo va Estábamos en una reunión y estábamos todito. ¿Están en el grupo de WhatsApp? Lo que están sí, en el grupo? Eh, todo está en el grupo de WhatsApp, no se ha salido ¿El elenco nada. viejo? El elenco viejo, enterito. ¿Qué te que hablar primero que dijo Chetty García sobre que ella no quería estar en un programa como empleada? Si, de, si decían que ella iba a estar en el programa. Bueno, imagínate tú, Chedi, eh, lo que Chedi diga está correcto. Todo lo que Chedi diga para mí está correcto, me la voy a disfrutar siempre, y le entiendo, y todo el mundo tiene el derecho a, a, a escoger lo que quiere hacer, si quiere estar empleada, si quiere estar independiente. La respeto, la admiro, ojalá nosotros podamos estar con ella, pero al final será su decisión siempre. Gracias. ¿Y